La ciudad del Alto festeja su aniversario número 34 con inversiones que superan los 11 millones de bolivianos en proyectos de salud, educación, servicios básicos, generación de energía eléctrica y de infraestructura. Actualmente hay más de un millón de alteños y alteñas que cuentan con servicio de gas domiciliario desde el año 2006 se invirtieron 985.7 millones de bolivianos en sistemas de agua potable y saneamiento básico. Además, son 2.057 viviendas solidarias que se entregaron a familias de escasos recursos. Otra de las grandes obras que se van a entregar en la ciudad del de Alto es la línea plateada del teleférico, que conectará las líneas roja y amarilla. Hasta finales de este año se estima concluir con la primera fase del Centro de Tecnología Nuclear, con una inversión de 373.55 millones de dólares. También se va a construir en esa ciudad el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que tiene una inversión de 55 millones de dólares. Se destinaron 1.014 millones de bolivianos para la construcción y equipamiento de dos hospitales de tercer nivel y uno de segundo, que busca atender las necesidades en salud de la ciudad más joven de Bolivia. Si bien el Alto se proyecta como una de las ciudades más importantes y grandes del país, aún tiene grandes deficiencias en infraestructura y mantenimiento de unidades educativas, equipamiento en los centros de salud de primer nivel, mejoramiento de las vías y los grandes proyectos inconclusos, como la terminal metropolitana o el nuevo edificio de la alcaldía. Según datos del municipio, en 2018 la ejecución presupuestaria alcanzó el 83%.